Hola amigos, espero que la estén pasando muy pero muy bien Espero que no se distraigan mucho con mi perra que está hecha aquí eh, La puse aquí momentáneamente porque eh, quería estar conmigo y no se quería ir Entonces no se distraigan mucho eh, La idea de hacer este video principalmente es porque En el video anterior que ustedes pudieron ver de las alertas que, de Omega Pro eh, me pregunté, ¿qué pasa? O sea, hay un montón de países eh, que están alertando sobre Omega Pro. ¿Y qué pasa de Costa Rica? O sea, Costa Rica será que, que, que tiene regulado, tiene alguna advertencia, tiene... Porque aquí eh, la entidad que se encarga de regular este tipo de, de empresas se llama la SUGEF. Eh, eh, y, y, y, y iba a hacer un video... Llamándole a su jefe, preguntando y todo, pero me di cuenta que no es en absoluto necesario porque eh, ya ellos habían hecho un comunicado al público. Quiero que lo vean. Aviso al público, la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, advierte al público acerca de las empresas Omega, Omega Pro y Eximus las cuales en asocio con personas que se autodenominan asesores financieros ofrecen en sus páginas web altos rendimientos por invertir con ellas, así como comisiones por referir a otros participantes. Ante esta situación, la SUGEF aclara que dichas empresas no son supervisadas ni están autorizadas para realizar actividades de intermediación financiera o captación de recursos monetarios del público. Además, como se ha in insistido en los últimos días, este tipo de operaciones representan un altísimo riesgo y podrían existir una alta probabilidad de que las personas que inviertan en estos esquemas pierdan su dinero invertido, sin poder recurrir a ninguna instancia. Finalmente, se recuerda a la ciudadanía que cualquier inversión en empresas como las indicadas se realizan por cuenta y riesgo propio de cada persona. Las únicas entidades autorizadas para realizar intermediación finan financiera y que son supervisadas por la, para, por la superintendencia son las que pertenecen al Sistema Financiero Nacional y pueden ser consultadas en nuestra página web. Ok, eh... Pues bien, en Costa Rica aparentemente también eh, ya hay un aviso y simplemente quería hacer este video súper rápido eh, para la gente que es de Costa Rica, que está invirtiendo, que me he dado cuenta que hay bastante gente, no tanta como en Colombia o como en Perú, porque eh, justamente aquí acaba de pasar a, en diciembre del año pasado que una empresa llamada Pietra Verdi eh, tenía... Creo que eran tres, iba para cuatro años de estar funcionando. Y se, o sea, desaparecieron, se fueron con el dinero de todos. Y la SUGEF también había advertido de este, de este esquema. Entonces, eh, este video es simplemente para hacerle saber a la gente de Costa Rica que eh, Omega Pro, al igual que muchos otros países, están eh, advirtiendo, junto con también Costa Rica, que eh, esta... Eh, empresa es fraudulenta eh, Y bueno Era simplemente un, un video Súper, súper rápido eh, Y eso fue todo eh, Espero que les haya servido de algo Este video y nos vemos hasta la próxima Chao